Hola a todos, soy Daniel Posada, los invito a ver nuestra entrevista con Giovanna Sánchez en Estereofónica sobre nuestra misión Eagle Camp, una misión que va a ir a tomar una foto en tercera persona de un aterrizaje lunar. <música> La carrera espacial, las misiones lunares, los nuevos descubrimientos del universo siguen siendo un reto para la humanidad, por eso en Estereofónica nos interesamos también en llevarles a ustedes temas de innovación, ciencia y por supuesto tecnología. Hablaremos sobre una misión lunar, pues ya que un equipo de ingenieros de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle completó la construcción pues, de un sistema de cámara satelital en miniatura, se llama el CubeSat. Conocido como el Eagle Cam, pues nos acompaña el colombiano Daniel Posada, uno de los principales estudiantes investigadores del proyecto. Bienvenido a Telefónica, Daniel. Vamos a hablar de ciencia definitivamente. Muchas gracias, Johanna. Un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes eh, todas las oportunidades de conocimiento y de ciencia y todo lo que podemos descubrir más allá en la luna también. <risa> claro que sí. Bueno, Daniel, usted es estudiante doctoral del programa de Ingeniería Espacial. Eh, bueno, ¿cómo han sido las noches, los días en, en el laboratorio que en este momento se encuentra allí en Florida? Y por supuesto, ¿cómo ha sido también toda esta experiencia? que le ha dejado? Eh, mira, han sido noches de mucho sudor. He compartido muchas noches en este escritorio del que te estoy hablando, eh, donde hemos estado diseñando equipos, trabajando, revisando más que todo problemas, porque siempre que uno encuentra una solución, aparece otro problemita. Entonces, siempre estamos constantemente revisando cosas, eh, pero es un espacio muy interesante. Ha sido una oportunidad de aprender de muchos temas que a veces... Uno puede leer en los libros, uno, uno lee muchas cosas, pero la realidad es otra. Cuando uno va a hacer la práctica, pasar de la teoría a la práctica es algo muy complicado. Entonces uno se da cuenta que las cosas no son como, como se escriben. Uno tiene que ponerse sentaditos chiquitos. Eh, ha sido, digamos, algo muy emocionante porque este proyecto en el que estamos realizando acá pues nos va a permitir realizar descubrimientos en la Luna que realmente no se habían podido hacer antes. Por ejemplo, sí. el hecho de tomar una foto en tercera persona de un aterrizaje en otro cuerpo celeste. Entonces, es algo muy interesante para los científicos acá. Particularmente, por ejemplo, NASA y otras entidades les interesa ver cómo es la interacción cuando la nave aterriza con esa superficie. Porque en el espacio, precisamente, o en la Luna particularmente, no hay una atmósfera. Eso significa sí. que el polvo que está sobre la superficie lunar simplemente está como levitando. Entonces eh, ahí se crea una cosa que se llama un campo eléctrico y hace que las partículas estén ahí levitando y se demoran mucho en caer, entonces se quedan ahí como una nubecita. Entonces cuando aterriza la nave, pues esto mueve esas partículas y nadie sabe cómo funciona eso. Entonces es muy emocionante, es algo, es algo nuevo. Y todo eso es lo que nos ha hecho desvelarnos acá. Como puedes ver en, en este espacio, ha sido algo muy, muy interesante. Mucho sudor, mucho trasnocho. Eh, pero también mucha alegría, muchas emociones, triunfos de ver cada proceso triunfar, eh, cada proceso funcionar como uno quiere que funcione. También ha sido sobre todo difícil la parte de interactuar, porque tenemos un equipo de 20, más o menos 26 estudiantes, que incluye estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, y adicionalmente tenemos profesores, eh, tres profesores principales que también nos están ayudando en diferentes aspectos. Tenemos un profesor principal que nos ayuda con el software, otro que nos ayuda con la parte electrónica y el investigador principal que es el que más sabe sobre todo de la parte aeroespacial de diseño de, de este tipo de, de, de, de, de, de, de, de, de naves y de cómo funciona, digamos, esta parte de todos los componentes a nivel del espacio. Entonces, eh, no, ha sido maravilloso, maravilloso el este se nota, se nota y se le nota porque habla con esa emoción y ese sentimiento que, que definitivamente eh, esto, es, esto es un logro, Daniel, porque además se convertirán también en ese primer proyecto de estudiantes, ¿no? que Van a aterrizar en, en la luna, digamos, este, este Eagle Cam, ¿no? Está, y, y además, es, yo también diría que es un gran logro eso de tomar la primera fotografía en tercera persona que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Que está guiado por profesores, estudiantes de ingeniería, negocios, aeroespaciales, informáticos, eléctricos y también de software. Sí, es, es de verdad es a otro nivel. Uno, uno de verdad no piensa que. A veces es, parece mentira uno imaginarse como visualizarse en este, en este punto de la vida. Mira, ya hace unos años yo estaba terminando mi, mi pregrado en ingeniería mecánica y no aunque yo quería, yo me visualizaba en esta carrera, yo decía, es difícil porque pues no es algo, por ejemplo, que sea muy común en Colombia y es difícil uno ir a otro país y, y pensar en poder adentrarse y llegar a, a, digamos, a estar ahora en este punto donde yo estoy viendo el, los frutos, digamos, de, este, uh -huh. de este, este trabajo, en este proyecto llevo ya pues, desde que inició son más ya dos años más o menos eh, que llevamos trabajando y ha sido un proceso muy muy muy hermoso. Hemos podido no solamente la interactuar con los, con, con los estudiantes y los profesores, sino también ir a la industria, hablar uh -huh. con la gente de la industria que tiene la experiencia que ya ha, ha realizado su exploración espacial y hablar con ellos, explicarles el diseño, recibir sus críticas integrarlas y mejorar el diseño. Yo quería compartirte, por ejemplo, este para, para, para los que nos están viendo. Esta es la escala, el modelo real de lo que se va a mandar a la luna y sí. este es el que se va a encargar de tomar las fotos. Entonces, cada hueco que se ve, digamos acá, es donde va cada cámara que va a realizar la foto. Entonces, en este dispositivo tenemos cinco cámaras de las cuales tres que las voy a mostrar son como esta. Tenía listo porque me gusta mostrar para que la gente vea. Son unas cámaras muy especiales porque como pueden ver, si se ve en la imagen, el lente es bien redondo. Entonces es un lente de pescado y este lente tiene un nos permite prácticamente casi que ver detrás de nosotros. Uh -huh. Es un campo de vista muy amplio. Entonces, la idea de la, idea de la cámara es que podamos no solamente tomar el, la, en tercera persona, digamos, este aterrizaje lunar, sino poder construir una, un panorama completo de la luna uh -huh. con el aterrizaje e inclusive realizar una experiencia interactiva, porque queremos también impulsar y, y llevar este, digamos, con todo este nuevo conocimiento también a los niños, queremos incentivar a todos los niños a que vean que la ciencia es genial lo que se puede hacer y a que se involucren con, con toda esta parte y sobre todo que vean que es posible que se puede hacer que si uno se lo propone y las cosas se proponen y se hacen se puede lograr no es solamente en el papel y se queda ahí claro que sí eh, Daniel quiero bueno eh, en, en los años 60, hablemos de esos años 60, allí se, necesit se necesitó como un gran equipo para ir a la luna, ¿no? Pero digamos... Para ustedes, eh, esto ha sido un desafío, como lo mencionábamos hace un momento, que el CubeSat también sobreviva a esa frialdad del espacio, ¿no? ¿Cómo de específicamente eh, y también un poco pedagógicamente cómo, a, eh, cómo se desarrolló, cómo se, se llevó a cabo eh, este CubeSat? Claro, mira, pues es que, sí, pensando en los 60 para realizar la misión de Apolo, pensar en, en las personas que llegaron la luna, se requirió más de 400.000 mil personas que trabajaron todas en conjunto en diferentes áreas, no solamente de este país, sino también del exterior, en su momento, que trajeron para trabajar en eso. O sea, es un, una fuerza de trabajo increíble. Cuando tú comparas pues, 400 mil con 23 muchachos y <ríe> muchachitos ahí tratando de hacer cositas, pues claro, es, es, es diferente pero, pero por, por eso yo creo que eso ha sido el verdadero reto, porque ha sacado el ingeniero interior de, de, de, de, de, de, de, digamos, de, de ellos y de ellos que han estado trabajando en este proyecto. Eh, la construcción de, esta, de, digamos, de este aparato ha sido interesante, digamos que hemos tenido muchas iteraciones principalmente hemos hecho muchas pruebas, entonces lo más difícil de todo, por ejemplo, es garantizar el, el, el aterrizaje sobre la superficie lunar, porque nosotros no vamos a descender de una manera controlada. Cuando la nave está aterrizando, nosotros somos eyectados y así podemos tomar la foto mientras está aterrizando, pero nosotros vamos a caer sin, sin control. Es por esa razón que también tenemos cámaras redundantes para garantizar que sin importar cómo caemos, podamos tener el, digamos, el, la nave como tal en la foto en el momento de aterrizaje. Lo principal de esto ha sido, el, claro, tú vas a Estamos a una altura de 30 metros y tú vas a caer y vas a impactar con la superficie directamente, como si una ola. Pero lo especial es que en la Luna, eh, la gravedad no es la misma que en la Tierra, es mucho menor, es un tercio de la de la Tierra. Entonces, eso nos ayuda a minimizar el impacto del golpe con esta superficie lunar. Aún así, pues es un proceso que ha sido muy interesante, sobre todo porque tenemos un presupuesto limitado. Entonces, parte del proceso de desarrollo fue sentarse a mirar componentes que se pudieran conseguir en el mercado fácilmente y particularmente fue un reto porque durante la pandemia pues ha habido el, digamos que toda la parte de mercado ha estado muy afectada en diferentes sectores informático, electrónico, conseguir los componentes ha sido difícil porque no hay quien los esté haciendo o porque no hay la materia prima y pues poner, poner en conjunto todos sus componentes y hacer que funcionen es un verdadero reto, porque empieza uno a hacer los, empiezan a hacer los diagramas, los esquemáticos en, en una hoja de papel, pero ya empezar a construirlos, probarlos, se dan una cuenta de, ah, le faltó esto, le faltó aquello, hay que cambiar una pieza. Entonces ha sido un proceso iterativo muy interesante, donde realmente eh, es, es retador, es, es sentarse a precisamente trasnochar acá, y analizar qué no estamos teniendo en cuenta y qué podemos hacer mejor. Y ese nos llevó al punto de tener ya esta interacción final que es la que actualmente se encuentra o se va a encontrar camino a la luna prontamente. Sí, en este primer semestre, lo hablábamos hace un momento, también eh, se, se espera el, el lanzamiento. Daniel, eh, la interfaz, quiero preguntarle de la, inter, de la interfaz, ¿cómo es? Porque, por supuesto, esto requiere de mucha ingeniería. Eh... Pues mira, es, es, es complicado. Una, un, yo creo que esa es una de las lecciones que más aprendimos con este proyecto y es la interfaz entre todos. Cómo, cómo llevar un, un, una documentación adecuada para que cada quien pudiera entrelazarse y comunicarse correctamente, porque entonces tú tienes una gente que habla un idioma por ejemplo, los, los eléctricos hablan un idioma propio de ellos, luego viene el de software, habla otro idioma completamente diferente, vienen los ingenieros de la estructura como tal y tienen sus requerimientos, por ejemplo, y entonces van a ver y todos tienen conflictos entre ellos. Entonces la idea es cómo encontrar una solución que pueda satisfacer la necesidad de todos estos subsistemas para formar una idea, una, una idea pues, que sea coherente y que, y que funcione como tal al nivel de todo lo deseado, desde uh -huh. la operación con el software, desde las partes que se usan. Entonces, eh, esa fue una... La, digamos que como, como estudiantes, a veces uno, uno cree que llevar un cuadernito o una, una, una, una, digamos un, un papel con notas puede no ser importante, pero eso le salva la vida al, fin, al final del día, porque le permite a uno darse cuenta, ah, discutimos esto, hablamos esto de esta manera y le permiten mejorar el proceso constantemente porque puede llevar uno, digamos, un, un, el cambio de las cosas que uno está haciendo constantemente. Entonces, es fácil darse cuenta si uno cometió un error, es fácil devolverse y mm. ver por dónde, por dónde cambiar o qué hacer mejor y no está uno ahí pedaleando, improvisando, tratando de encontrar cuál fue la falla. Entonces, ese, mm. ese yo creo que fue esa, esa interfaz entre todos, esa documentación fue un verdadero reto, pero valió la pena, sirvió mucho y pues formó este producto completo. Y mira, esta interfaz, por ejemplo, también es muy importante porque cuando uno va a la industria, uno comparte con las empresas, por ejemplo, para poder lanzar el, el, el satélite hay que comprar un lanzador de satélites, que es hecho especial a la medida con lo que uno necesita. Entonces el verdadero reto es no saber qué necesita sin todavía construirlo. Eso es, yo digo que eso también es un hecho. Eso es magia, eso es eso es un arte por sí solo. Porque entonces uno, uno diseña y uno, uno digamos, eh, habla con las personas que van a fabricar esos productos y uno sin saber todavía qué es lo que uno tiene hecho. Entonces requiere de mucho trabajo, mucha comunicación constantemente para asegurarse que todos estén en la misma página, que todos estamos hablando lo mismo y que todos seamos conscientes de esos cambios. Bueno, y con respecto a la financiación del Florida Space Grand Construction de la NASA, bueno, ustedes eh, que son el equipo del camp tienen pues como objetivo demostrar que, que la placa de alimentación de, de, de este sistema de, de cámara pues puede manejar esas cargas de, de lanzamiento, ¿no? En un futuro vuelo subor, eh, suborbital, ¿no? Y esto quiere decir que, digamos, porque además van, van a investigar. ¿no? Ustedes, esa microgravedad, eh, o digamos también ese enfoque del de, de lente de la cámara. Y bueno, también tienen otros objetivos, hablemos de esto. Claro que sí, mira, entonces, eh, antes de llegar a este punto, precisamente también, con el Florida Space Grant Consortium conseguimos eh, la oportunidad de enviar otro satélite chiquitico en un vuelo de Blue Origin, y entonces la idea de este es precisamente probar las cámaras y los sensores en un espacio micro de gravedad porque cuando sale de la atmósfera de la Tierra se encuentra en un espacio donde ya la gravedad es muy poquita. Siempre tenemos un poquito de gravedad, pero ya se considera micro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cohete está dejando la atmósfera, el cohete uno cree que uno lo ve ahí volando muy tranquilo, pero realmente eso por dentro está vibrando uh -huh. a un, a un, de una manera que si uno no diseña bien los componentes cualquier componente se puede romper se puede quebrar se puede fracturar o fatigarse entonces particularmente con la parte de la, la, la óptica lo que en la parte de las cámaras pues los lentes son muy sensibles uh -huh. entonces porque son diseñados con precisión y si una cámara no está calibrada cuando toma las fotos se va a ver distorsionada de pronto, si mi dedo aquí se ve normal, pero en una cámara ya se puede ver el dedo más largo, por ejemplo. Sí. Entonces, parte de este experimento es mirar la calibración de la cámara en el espacio. Es mirar cómo, cómo el, el, el, el, el, digamos, el, el lanzamiento afecta físicamente a la cámara y genera, digamos, ruido en la fotografía que uno puede corregir después, más adelante, para asegurarse que la foto se vea como uh -huh. se debe de ver realmente. Sí. Entonces, con esta experimentación pudimos calibrar... Varios sensores que iban para lanzamiento y, particularmente, revisar la cámara. Eh, entonces, esta fue una oportunidad muy chévere para nosotros también porque fue un lanzamiento suborbital. Y aunque no, aunque digamos que para la luna hay que ya salir como tal del, de la órbita y entrar a una órbita que va a ser la luna, pues nos permitió experimentar ese espacio de microgravedad y, adicionalmente, a la par, pues tener un proyecto en simultáneo también lo, lo, lo convirtió un poco, bueno, fue un poco retador, porque entonces no solamente teníamos el desarrollo principal de este, sí. sino que teníamos este otro proyecto a la par que había que garantizar que cumpliera los requerimientos para lanzamiento en otro cohete. Entonces esto involucró separar un equipo de personas y también trabajar con ellos, que la interfaz, por ejemplo, que aunque es dedicada para este cohete y para esas cosas, también trabaja, funcionará con este. Una, una experiencia muy interesante, mucho aprendizaje, eh, también, o, muchos trasnochos, pero vale la pena. La alegría de ver las cosas hechas realidad, verlas pasando, eso es, no tiene precio realmente, vale la pena. Con esto entonces podríamos decir, Daniel, que uh -huh. hay una perspectiva sobre la nueva exploración espacial, porque bueno, ustedes entregaron definitivamente un hardware listo para vuelos espaciales. Uh -huh. eh, sí, mira, es estamos entrando en una época, yo digo que es muy muy emocionante, otra vez muy hermoso, porque pues, hace 60 años, como hablábamos de los 60, pues se dijo, bueno, vamos a ir a la luna, ¿cierto? Y en ese momento era más para demostrar quién era el número uno, estábamos mm. en la Guerra Fría la y bueno, espacial. nosotros vamos a dominar la carrera espacial, sí. exactamente, ahora, ahora digamos que tenemos eh, en, en miras otros espacios de exploración como ir a Marte, por ejemplo. Analizar y el otros, turismo espacial también, también. También y el turismo espacial que está ahorita de moda, este Converging Galactic, Converging, que a, a veces uno pensaba como los supersónicos, uno veía los supersónicos, uh -huh. las cosas no, no se realizaban cuenta y ahora está la realidad del día a día. Y, y todas las tecnologías que estamos probando y desarrollando, pues precisamente hoy son para el día, para preparar a las personas para el día de mañana. Para, para, porque nosotros esta vez vamos a ir a la Luna, por ejemplo, para quedarnos, mm. para mejorar nuestro conocimiento, no solamente sobre el, nuestro sistema solar, sino sobre nuestro universo. Tantas preguntas que hay por resolver, pero toca tomar pasito a pasito chiquito para, para poder llegar allá. Una de las tecnologías, por ejemplo, muy interesantes que vamos a probar es que en la Luna. Bueno, antes de ir a la Luna, en la Tierra es fácil ubicarnos porque nosotros tenemos satélites GPS que nos dicen dónde estamos. En la Luna no hay nada de satélites GPS, no se puede uno ubicar y de saber dónde estoy aquí, haga un giro aquí a la derecha. No, ese no, no funciona tan fácil. Pero entonces eh, uno de los retos es empezar a establecer una red de comunicación, por lo menos en la Luna. Y eso era una de, de, de, de las metas, digamos, que, que tiene NASA con su... Con, su, con la misión que se llama Artemis, que es, el, digamos, ahorita el espacio de exploración en la luna. Y ellos querían probar Wi-Fi, quieren probar diferentes sistemas de comunicación en la luna. Nosotros vamos también a probar el Wi-Fi por primera vez en la luna y es el sistema que vamos a hacer de comunicación para transmitir nuestras imágenes. Entonces, es interesante saber que uno también está ayudando a este tipo de investigación y, y esto el día de mañana, por ejemplo, va a ayudar a los astronautas que estén allá en la luna realizando todo esos, todo, todo, todas sus pruebas de exploración, pues van a tener esos sistemas y es una forma de pavimentar ese camino para uh -huh. esta exploración futura, con todo este boom que está pasando ahorita, que pues es muy emocionante. Claro que sí, y bueno, esto definitivamente es un proyecto pionero, Daniel. Eh, hablemos del de Nova C o el Nova C, que es un módulo de aterrizaje lunar, ¿no? Que esto pues va a, a, a transportar sus cargas útiles y con, comerciales y, y de la NASA. Y bueno, se va a realizar a bordo también del cohete SpaceX Falcon 9. ¿Cómo será el proceso pues a medida que eh, el Nova C o el Nova C se acerca a la Luna? Bueno, entonces, como para, como para ponerse en contexto, entonces nosotros reciente, el año pasado realizamos la entrega de, de, de, de, de, del satélite a, a ellos. Ellos están finalizando la construcción de este módulo lunar. Entonces, una vez ya está, la, la, esté finalizado nuestro dispositivo, eh, se, se va a abrir pues, con ellos usando unos tornillos especiales que ellos diseñan y va a quedar pues, en, como tal en la nave. Una vez este proceso termina, lo, lo traen de, ese está en Texas, lo traen acá a Florida, se integran al el cohete en el Falcon 9 y una vez ya está integrado, pues ya está listo para lanzamiento. Se hacen las últimas pruebas y chequeos, pero ya queda listo para lanzamiento. Entonces se lanza y la primera, digamos que la primera parte es poner el cohete en una órbita que permite eh, hacer una inyección lunar. Entonces uh -huh. esto es una órbita especial que nos permite por una trayectoria que nos va a llevar directo a la Luna. Entonces a medida que, que no va a ser acercándose a la Luna, eh, empiezan a haber cheques vitales del sistema, por ejemplo de las cámaras que que lleva, digamos, el módulo para aterrizar y otros sistemas eh, adicionales. Por ejemplo, cada carga eh, sea comercial o del gobierno, pues tienen, tienen unos calentadores porque como como te mencionaba pronto antes es un ambiente que es inhóspito, es muy frío. Entonces, para poder hacer que los, los electrónicos pues, funcionen en este, en este ambiente, habría ambiente que calentarlos primero, antes de poder prenderlos. Eh, entonces, son parte de esos procesos que pasan antes de llegar a la Luna. Una vez se llega a la Luna, el NOVA-C empieza a orbitar la Luna. Um, va a hacer unas órbitas, y la idea de estas órbitas es él se va a identificar con respecto a la Luna cómo, cómo está él. Porque, como hablábamos, no tiene un GPS. Entonces, lo que el nova C hace es que él tiene unas cámaras también y va realizando un mapeo de la Luna. Entonces, a medida que va en esas órbitas, para poder ubicarse dónde está y una vez ya puede tener una idea de dónde está, se realiza eh, la inyección ya a la superficie lunar. Entonces empieza el descenso y entonces esta, esta nave, cuando está en ese proceso, puede ir a más de 7 kilómetros por, por segundo, es que eso es ajá, o sea, bajo sí. esos, va muy rápido, eso va rápido y empieza un proceso de frenado por etapas. Entonces eh, una vez, una vez ya se está acercando a este proceso, en el, último, en el último freno que ellos aplican para bajar a una velocidad más normal, eh, haz de cuenta un, un carro que va a 30, 40 kilómetros por hora. Esa es como la idea de la, última, de, de, de, de, de la velocidad final antes de empezar este proceso. Eh, nosotros, por ejemplo, entonces ya nos encendemos. Entonces, durante este proceso tenemos nuestros primeros chequeos de, de vitales para saber, por ejemplo, cómo está el, el Eagle Camp como tal. Entonces, tenemos idea de, de, de, de la batería. Durante todo este periodo ha estado cargando, pero entonces ya vamos a tener un, un número que nos dice exactamente cuál es nuestra batería, cómo está, digamos, todos los sistemas de temperatura. Entonces, ya pues, tenemos esta información. Una vez se acerca al, al punto de aterrizaje, entonces, es más o menos, como decir, 70 metros a la superficie lunar, pues él, él hace una maniobra donde se pone vertical, ya se pone vertical para empezar un descenso vertical y la uh -huh. idea es minimizar cualquier velocidad lateral porque la idea es que solamente aterrice verticalmente de la, de la, de la manera más controlada posible. Y en, este, en esta etapa, precisamente, cuando llegas a los 30 metros de la superficie es que nosotros somos inyectados para poder tomar esas fotos y ya él se encarga de seguir a, aterrizando en su lugar. Entonces es muy interesante porque para llegar a este proceso del punto de, de aterrizaje Pasan otras cosas que, que son pioneras pero digamos también en, en, en, este, en este desarrollo tecnológico y es que ellos están realizando un mapeo especial que detecta, por ejemplo, si hay cráteres, si hay rocas, que sea un lugar seguro para aterrizar. Entonces, también es algo nuevo que se va a probar precisamente pensando en, en, en, en el futuro de la exploración espacial, porque cuando uno tiene una persona a bordo de una nave, uno tiene que garantizar que uno va a aterrizar en un lugar uh -huh. completamente seguro. Entonces son, es, es muy interesante todo lo que va a realizar este módulo y, y, y cómo llega ahí, sí. Bueno, definitivamente un gran proyecto, un proyecto pionero, desarrollado por estudiantes. Y bueno, Daniel Posada, ¿qué más viene para el equipo y en su vida personal? Bueno, eh, para el equipo pues puedo decir mucho y no puedo decir nada a la vez. <risa> pero tenemos otros proyectos en miras parecidos a este, entonces pues, pues, idealmente seguir trabajando en, en esto, no solamente ser pionero, sino seguir mejorando, creando, creando nuevas oportunidades, y sobre todo lo lindo de esto es, es que esto le, le da oportunidad a los estudiantes de interactuar en un proyecto real, porque a veces los estudiantes se quedan, como te decía, solamente estudiando y trabajando en lo, en lo teórico, pero esto le da experiencia como tal de hacer cosas reales a los estudiantes, de tener una práctica y de, y de entender cómo funciona la ingeniería de verdad. Y en la vida personal, pues por ahora continuar en mi doctorado, realmente trabajar en el doctorado y, y, y seguir haciendo una investigación, que es lo más, es, creo que es lo más difícil ahora. <risa> Por supuesto, más investigación, que es lo que necesitamos definitivamente, innovación también, y todos esos desarrollos eh, tecnológicos que, que, que llevan a cabo. Gracias por acompañarnos en Estereofónica, Daniel, y esperamos tener noticias del Eagle Camp y esa primera fotografía en tercera persona del mundo. Claro que sí, Johanna, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Y para todos los dientes, eh, tenemos eh, un Instagram, si quieren seguir si el proyecto, eh, es um, ERAU, EGOCAM, eh, no, e el nombre como tal del proyecto, y lo puedes, lo, lo, se lo puedes poner a ellos eh, para que puedan ver este desarrollo del proyecto. También ahí tenemos fotos interesantes si quieren ver para que hagan seguimiento y les estaremos contando precisamente cómo va para el lanzamiento y todas las cosas para que puedan estar al tanto. La verdad, muchas gracias por la oportunidad de fomentar este proyecto y la ciencia, y más que todo, me parece mucho demostrar que nosotros. Nosotros, colombianos, también podemos hacer estas cosas. Nosotros tenemos la, la madera, el talento, porque lo he visto en los compañeros míos, en mis compañeros de ingeniería, que podemos hacer estas cosas. Entonces, es, es muy, muy especial. Claro que sí. Y más cuota colombiana. Eh, eh, digamos pisando y dando duro con fuerza en todo ese tema de la ingeniería espacial. Gracias por acompañarnos en Estereofónica y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Esterefónica.com, Twitter y YouTube, arroba Esterefónica.